Señores, si sigue la pata voladora de la lotería nacional y es que otro video, otra vez, otra otro vez, video vamos a ver con qué, con qué, el fraude lotería. de la lotería nacional, qué pasó ahora, vamos la a ver Vialona. así es, según noticias SN la Lotería Nacional dio a conocer un video del año 2019, donde supuestamente se ejecuta un fraude con lo, lo que es el sorteo de la lotería. Las imágenes muestran cómo la locutora de repente dice que vas a, va a entrar otro bolo que estaba afuera. Vamos a escuchar ahorita el video con, ¿verdad? con el sorteo. Entonces dice la nota que ese día no asistió el camarógrafo, que le correspondía hacer la transmisión del sorteo, faltó el personal de cómputo que operaba la pantalla donde se presentan los números ganadores y la relación de los bolos combinados que se hace al final de cada sorteo. Finalmente, no se subieron a las redes sociales tampoco esos números ganadores del sorteo de ese día. Al mismo tiempo, la página oficial de la lotería tampoco transmitió, pero sí lo hizo otra página que si sí, pudo hacerlo y por eso tenemos esas imágenes que están viendo ahí donde un donde otra versión otro eh, eh, momento del la supuesto ciega, fraude no ciega, no de es. la lotería la nacional no la en que pues <ríe> está involucrada desde hace ya no unos días señores pero es jugando que están con, con esa los no es ciega esa señores ve los ciegos es así que mira mira si es, he echó un polo fue ahí están en cámara punto ella. muerta la risa risa. tipo, por pues, imagínate. Miren miren eso. de la que, risa. ¿Desde qué tiempo vienen haciendo esa marulla eh? No sé, casualmente no fueron, no fue nadie, ni cámara. Ahora ahora, están, ni ahora hay una unidad del F.B.I. <risa> dominicano chequeando <risa> ah. todos los videos de la lotería para ver qué, no, pero <risa> entrar, ¿qué, la red? ¿qué tramposo usted. Han salido esta gente. <risa> bueno mamá. Pero qué tramposo era ¿han salido esa gente de la lotería? <risa> Pero desde 2019 viene eso 2019 oh, salió Ay, ese hombre, la, hay un una tía que le gusta le encanta <risa> eso de los números y si ella supiera ella ya ella, ella no eh. tú sabes ella está mayorcita pero ella supiera mira yo. no le pero le ahora que está llena la banca me hicieron un lío esa gente de la lotería ver, una, ahora una, es que está rebotosa, llena ahora, ahora es que está llena la banca ¿eh? Sí, esto es, es increíble hace señor, señor ¿no? para vistear no no es que inmediatamente Sucedió ese fraude, había que quitar la lotería. Claro. No hay lotería. Ya. No hay lotería por un tiempo hasta que se resuelvan las cosas. No, porque que bueno, No, no, hay, que no porque Siempre va a haber sus Lo que Ay. pasa, yo lo que pasa que en este país no no hay un poder así. Por ejemplo, si hubiese sido en otro país, se cancela y ya se quita. Porque claro. vemos países como Brasil, países como en países europeos, eh, eh, Rusia, que son países que más una ley ya. Un team dice una cosa y por ahí, es, si usted eso está eso en contra, está está. se va de ahí. Exactamente. O preso. Mismo, ¿Tú me mal. entiendes? Y no, no hay esa. ¿Qué risa tiene esa sierra sí. también? Bueno, bueno atrevida. Y chelta... no más se ve aquí en este país. Exactamente. Señora. Aquí tengo. <risa> aquí tengo una información que acaba de salir sobre este caso. Entonces dice: la, eh, la señora fue identificada como Ana Mercedes, quien habló a través del programa El Show de Mediodía, dice que tiene 19 años trabajando en la institución y dice que simplemente pues eh, levantó su mano normal y eh, eh, vamos a ver, trabajó, ¿verdad? Hizo su sorteo normal y que ella pues no tiene las manos, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros, o sea, ella tiene una condición especial con las manos y por eso pues debe, debe ser la confusión con eso mañana, de bolo de, de, de ese sorteo de la Lotería Nacional que ahora es ya o sea, se ella, ha viralizado ella está ese justificando sorteo. eso ella está justificando eso no ella está explicando no explicar ella y se ve cuando ella deja caer el y bolo ¿Y qué, y pero ella que... salió en vivo en el programa el show del mediodía <risa> ella salió en el show del mediodía y enseñó sí, las hombre. manos como Así la tenía es. y cómo ya la tiene las manos porque ahí se ah, ve como claro, ella la claro, la no, no la enseñó porque ella o sea si no asistida y todo eso claro porque... vamos a poner vamos a poner la no hombre <risa> se agarró de que tenía problemas. Las problema hojas en la mano. blancas siguen cayendo. Ah, pero oye, la, la, la, esa, oye, hay las hojas blancas. Sí, la gente, doña, mala no se agarre de ahí, doña que sea. Sigue cayendo la mano. y siguen cayendo ellos. Seguirán. Yo creo que es tito rojo, esa salsa ¿Sabe la? <risa> verdad. Las hojas, por nosotros. La, la gente mala ah, sigue cayendo. Están cayendo los políticos. Están cayendo todas oh, las drones, que dialono, no lo te vi, la, la no, cayendo, qué bueno. La soja blanca Me la el PRM por lo menos. <risa> Señores, pero esto tiene rato y la abuela mía jugando todos los números. Gracias no a Dios, yo no soy jugador de números, porque yo voy tenido la cabeza mala ahora mismo con toda esa trampa que han hecho esa gente. No, exactamente. Y aún así la Exactamente. exactamente no tuvo la farmacia ahorita y y, y. ¿Y full? lo que hay que grabarlo en la farmacia señores mira cómo. la que está en la bienvenida ¿eh? no, o ahí sea, el full ya eso es un vicio ¿eh? exactamente un vicio. Caray, sí, la bien. gente la gente no puede claro que eso ya la gente mira mi papá una vez jugó no me acuerdo cuál lotería fue que son las que tienen muchos números y le hicieron todos los números de él para el revés todos para el revés y mami pensó que con esa experiencia por sigue y viendo si sigue jugando. Óyelo, lo o sea, hay El gran combo. El gran, el gran combo, combo. de Puerto Rico, de Puerto señores. Rico. Leyendas. Leyendas. Ahí está. O sea, están cayendo los ladrones de la Lotería Nacional. ¿Eh? Y todavía sigue la gente jugando. Ya lo sabe. ¿Está usted de acuerdo que quiten la lotería? 809. 725-0505. ¿Está usted de acuerdo que la quiten la lotería? Ese fraude. Bueno, dice, dice la señora que no la han llamado todavía, ¿eh? del Ministerio Público. No, que la, eh, mañana que la va a llamar en no el fuego, porque sale el video. Y y, y sí. ella eh, mañana tiene y ella que, tiene que explicar no, no, no. cuál es la deficiencia que ella tiene en esa mano. Sí, porque no le vi ninguna. ¿Y cuál, cuál es la deficiencia? Pues ya, es de bastante enfoque le hicieron a la Eso. mano. Sí, pero vea, motora, vea la mano. Pero cara. que tú ves cuando ya la levanté así. Ahí no y hay niño, bolo, vea, ahí, ahí no, no hay bolo. Ella se agarró y que mira cómo están mis dedos, por eso yo lo hago para agarrar la vela de ahí. Mira, no cayó nada, no se ve ningún bolo caer. Bueno, No, no la lotería está fea, está fea para la foto. ¿Está usted de acuerdo, televidente? Que quiten la lotería 809-725-0505, opine con nosotros, desahóguese, quíllese Haga lo que usted quiera que usted con quiera. todo ese dinero claro. perdido que usted tiene durante años. Pero mucho dinero, señores. la hojas blanca y los corruptos. <risa> <risa> Eso fue en el 19. Tres, tres años, dos no, años y pico. Tres años. Rico, ¿eh? Y, Cuatro, a, rico. y ahora sí. es que yo. buenas! 30. Hello. Hello. Ajá. Sí, Buenas. ¿está de acuerdo usted? ¿Quiten la lotería? Que quiten ese robo de ahí que está acabando con el país. Está acabando con el país, ahí está la dama, dice que lo quiten. 809-725-0505, Esta llamada va a nombre de Papi Juan que acaba de llegar, la artista ¿Eh? Papi Juan. Hello. Hello. ¿Está de Buenas. acuerdo que quiten la lotería? Hacía tiempo que me he quitado ese atraco. Sí, es un robo, un atraco. Exactamente. Un atraco público. Eso es así, 809-725-0505. Opina ustedes, ahóguese con nosotros cuántos palés le han macuteado? Eh? La Lotería Nacional aquí está el flaco. Con esos <risa> con, con, con esos tickets. Tirándolo, ya tú sabes, y no pega ni uno. Ni <risa> uno. Ay, ay, ay. 809-725-0505, cógelo. Buenas. Haló buenas. Buenas, ¿piensa usted que deben quitar la lotería? Eh, Tú sabes que no la van a quitar porque es que el gobierno recibe demasiado impuesto. Ok, dice que no la van a quitar porque el gobierno recibe mucho impuesto. Eso es verdad, ¿eh? 809-725-0505. Hello, cógelo, familia. Hello. Hello, buenas. Deberían quitar a la lotería, diga que sí, salga de eso. <risa> Hello, dice Gasol que no la van a quitar. Ah. <risa> no, mira, Ay, atento, atento y puesto, y con la situación en la que estamos, el gobierno se atreve a dejarlo más y a subirlo sí. más. O sea, oye, 09725 Lo ¿está usted de acuerdo que la quiten de lo que, una vez? Lo que yo quisiera de la lotería, si la van a dejar, es que sea más transparente, de verdad. Necesitamos. Sí, que la gente. Bueno, claro. la familia. Buena, buena. Deberían quitar la lotería. Yo estoy de acuerdo que quiten. Que la cancelen. Ahí, ahí está la dama, que la quiten, dicen ellos, ¿eh? Vámonos a una pausa y retornamos a lo que es Los Sosobrosos so